Hola a todos y todas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Eh, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de wiki herramientas cómo hacer cosas eh, en Wikimedia. Y hoy volvemos a tener a nuestra invitada, Evelyn, a, a nuestra co-host, eh, Evelyn, acá con nosotros y nosotras. Bueno, eh, sin más, como siempre, ahora les voy a empezar a pasar eh, enlaces a través del chat. Eh, Está la página de Wiki herramientas donde pueden consultar cuáles van a ser los próximos talleres. Y como siempre, esto queda grabado para que a futuro puedan eh, volver a consultarlo. Y el chat habilitado para que nos dejen todos sus comentarios. ¿Ever? Eh, buenísimo, bueno, un gusto estar de vuelta acá con todos y todas, me dijeron que la charla con Miguel sobre categorías la otra vez salió muy muy buena, había mucha emoción y entusiasmo y bueno, espero que esta eh, charla que vamos a tener hoy con eh, mi amigo personal, eh, Diego de la ERA, eh, también los deje eh, a todos y todas muy entusiasmados y entusiasmadas. Bueno, eh, mm. sin más les voy a presentar un poquito a Diego, Diego eh, está desarrollando una herramienta que se llama web 2 seat eh, que ahí Coti les va a estar compartiendo los enlaces. Y, bueno, la idea de esta charla es un poco entender qué es Web2Seed, <ríe> qué hace, cómo funciona y, sobre todo, qué problemas nos viene a resolver eh, Web2Seed. Así que, bueno, ahí Diego eh, les va a estar contando un poco sobre eso. Diego, adelante. Bueno, muchísimas gracias Evelyn y Coti. Muchas gracias a, a las dos por, por invitarme, por darnos el espacio de hablar sobre esta herramienta. Así que, bueno, sin más, bueno, y gracias, por supuesto, a todos, todas, todos los que están ahí. Eh, así que, bueno, sin más, eh, voy a, a compartir pantalla que tengo algunas, una, una presentación para, para compartir, para guiar un poco la charla. Ahí está, buenísimo. Gracias, Coti. Entonces, en esta, esta, este taller es eh, sobre cómo funcionan las citas automáticas en Wikipedia y cómo mejorarlas utilizando esta herramienta Web2Cit que estamos desarrollando. Entonces, eh, voy a ir un segundito acá a, eh, este es mi taller en Wikipedia, voy a hacer un poco de zoom. Conocerán ustedes que eh, si yo quiero insertar una referencia en Wikipedia, tengo este botón acá que es citar y yo puedo insertar una referencia de forma manual, es decir, especificando el título, nombre de autor, fecha de publicación, etcétera, de la obra de la fuente que quiero citar. Pero como eso muchas veces es tedioso, si la fuente que yo quiero citar tiene una URL, es una fuente web, como por ejemplo puede ser este artículo que tengo acá abierto previamente, yo puedo simplemente copiar la URL, pegarla acá en el generador de citas automático, hacer clic donde dice generar. Y esto, entre comillas, mágicamente, me genera una cita de forma automática. Entonces, en este caso fue, fue bastante exitoso. Sabe que es una publicación, eh, figuran acá el nombre de los autores, acá la fecha de publicación, el título de la, de la obra, dónde fue publicado y, bueno, una serie de detalles más, ¿sí? ¿Y cómo es que esto funciona? ¿Sí? Entonces, acá, disculpen, esta es la captura de, de la Wikipedia en inglés, pero es lo que acabamos de ver. Yo tengo mi, mi generador de citas automático, ingreso a la URL, clic en generar. Y esto se contacta, bueno, acá eh, obviamente esto eh, algo no iba a salir bien, se contacta con una herramienta que acá debería haber dicho que dice Citoid, Citoid. Eh, podemos verlo tal vez acá en, a ver si se llega a ver, acá. Y Citoid, escrito de esta manera, se contacta con esta herramienta Citoid, que es una herramienta de Wikimedia. Y Citoid a su vez va y busca la fuente web que quiero tratar de citar. Esta fuente web se recupera y Cytoid usa algo que se llama traductores, que ahora vamos a ver de qué se trata, que justamente extrae los metadatos de esta fuente web. Es decir, extrae el título, el nombre del autor, la fecha de publicación y nos genera una, que obviamente no se ve, una cita bonita como acabamos de ver nosotros en Wikipedia. ¿Sí? Y ahora vuelvo, perdón, ahí por la torpeza. Entonces, esto Todo en... lo que pueda fallar, va a fallar siempre. Así por que supuesto, no hay problema, sí, sí. <risas> Esto, por supuesto, en un mundo ideal donde las páginas web que queremos citar exponen sus metadatos de forma estructurada. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que los dueños de las páginas web se ocupan de incluir los metadatos, es decir, el título, el nombre de autor, fecha de publicación, etc., de una forma estándar en la página web. Si eso... Sí, si esto está hecho de esa forma, entonces Saitoide puede usar un traductor genérico para extraer los metadatos. Y lo bueno de eso es que si yo tengo otra página web distinta con metadatos estructurados, puedo usar el mismo traductor genérico para extraer los metadatos. Ahora, eso es en un mundo ideal. Pero como no vivimos en un mundo ideal, la realidad es que la mayoría de las páginas web no incluyen los metadatos de forma estructurada o no lo hacen de forma correcta. Como consecuencia de eso, Cytoid está preparado para resolver esos problemas, pero para resolverlo lo que necesita es un traductor específico para cada una de estas páginas web. Entonces, yo tengo un traductor específico que traduce esta página, otro traductor específico que traduce esta otra, otro que traduce esta, otro que traduce esta, ¿sí? Podrán imaginarse que esto es muy difícil de, de lograr porque si tuviéramos que hacer un traductor para cada una de los sitios web del mundo, necesitaríamos tantos, tantos traductores como sitios web. Y además es una estrategia bastante frágil en tanto si una de estas páginas cambia, aunque sea sutilmente, la traducción se rompe. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para resolver este problema? ¿Cómo hacemos para resolver un problema en el que la traducción está rota. Es decir, un problema en el que no podemos extraer los metadatos de las páginas web correctamente. Bueno, una primera aproximación es corregir las citas de forma manual. Sí, entonces, vuelvo a, acá a mi Wikipedia. Vamos a estar trabajando hoy con, con este artículo, que es un artículo del de diario del País. No me voy a adelantar demasiado, pero, bueno, voy a, voy a hacer el ejercicio de ingresar el, la URL acá. Y verán que en este caso hay algunos errores, ya lo vamos a ver en detalle con Evelyn, pero verán que hay algunos er errores, como por ejemplo que no figura el nombre del autor o que el tipo de fuente fue detectada incorrectamente, dice que es un sitio web cuando en realidad esperamos que sea un eh, artículo periodístico. Entonces, una manera de resolverlo, como les comentaba recién, es hacer clic acá donde dice editar y editar los metadatos de forma manual. Entonces, por ejemplo, yo acá podría sustituir donde dice apellido por el apellido del autor, ¿sí? Ahora, eso, por un lado, lleva mucho tiempo. Porque imagínense ustedes, y si son eh, editores de Wikipedia, conocerán este problema, tener que editar esto manualmente cada vez que quieren ingresar una referencia. Y además, en algunos casos puede ser particularmente difícil. Por ejemplo, en este caso donde el problema no es, un meta, no es solo un metadato tipo nombre de autor o fecha de publicación, sino que el problema es el tipo de fuente, entonces ahí es todavía mucho más complicado porque no alcanza con editar los metadatos, sino que uno tiene que directamente eh, cancelar todo este procedimiento e insertar una cita de forma manual cuando lo que, eh, cuando lo que tiene problemas es el tipo de fuente identificada. Sí, entonces, esa es una, una posible solución, ¿sí? editar los metadatos de forma manual. Otra posible solución es ir acá, ¿sí? ir a, a la fuente web y convencer al dueño de la página web de que exponga los metadatos de forma estructurada. Ahora, bueno, eso primero que seguramente inicia toda una serie de charlas con el dueño de la página web y digo, probablemente no consigamos nada. Tal vez sí, eso sería la solución ideal realmente, pero es una solución complicada. No, igual está bueno que la menciones. Perdón, Diego, que yo uh -huh, te voy a interrumpir favor, sí. ya en este preciso claro. instante. Que es que en realidad está bueno que menciones esta, esta cuestión, digamos, ¿no? Porque sobre todo el público Wikipedia con el público de bibliotecarios y bibliotecarias ahí eh, interseccionan bastante. Y recordemos que un poco la, la excusa de traerlo a Diego también era que estábamos en el contexto de un libro, un ref, o por lo menos en parte de él, ya terminando. Y muchas veces lo que pasa. Es que, bueno, eso que mostraba Diego recién es que en general las publicaciones científicas suelen levantar bastante bien los metadatos. Pero cuando eh, a veces en la labor bibliotecológica no se ingresan bien esos datos, esos metadatos, dentro de los sitios web, eh, bueno, entonces se levantan mal eh, y no quedan bien, digamos, ¿no? Entonces está bueno como aclararlo porque si ustedes están eh, dentro de la labor bibliotecaria, esto es algo que tienen que sí o sí chequear eh, a la hora de construir sitios web o construir bibliotecas digitales o lo que sea, digamos, que hagan de, de, para la gestión de contenidos digitales, ¿no? Este, asegurarse que esta información la levanten bien los traductores sotero Sí, y no solo para Wikipedia, ¿no? Eh, primero que hay otros, hay otros eh, sitios o software que utilizan estos traductores. Y hay incluso otros sitios y software que no utilizan estos traductores, pero que igual confían en que los metadatos estén, estén estructurados correctamente. Y un ejemplo de ello son los buscadores web. Muchas veces estos buscadores necesitan que estos metadatos estén correctamente incluidos para poder devolver resultados pertinentes. Una tercera opción para corregir esto es corregir el propio traductor. ¿sí? corregir este traductor específico que se encarga de traducir o extraer los metadatos de la página web. Estos traductores yo no lo dije, pero eh, son en realidad parte de un software, eh, digamos, no hermano, primo, digamos, un, eh, otro, otro software de la comunidad del software libre que es Sotero. O Sotero es un gestor de referencias, tal vez algunos de ustedes lo conozcan. Entonces, estos traductores son parte del proyecto Sotero. Una opción, entonces, es ir al proyecto Sotero y corregir estos traductores o escribir un traductor nuevo si es que todavía no hay un traductor para el sitio web que estamos tratando de incluir como referencia. Eso es una opción muy buena. El problema es que para poder hacer esto, uno tiene que saber escribir en Javascript, que es un lenguaje de programación. Si sabes programar en Javascript, buenísimo, pero si no sabes, que es lo que nos pasa a la mayoría, entonces estamos en un problema. Estas, entonces, hasta hace poco tiempo eran las únicas formas de resolver este problema. Es por eso, entonces, que estamos desarrollando esta herramienta Web2Seed, que es una cuarta opción para resolver esta situación. Entonces, el panorama que tenemos hasta ahora es este que yo les comentaba antes. Tenemos Wikipedia, yo quiero incluir una referencia en Wikipedia, ingreso la URL de la referencia que quiero incluir, entonces, le mando la consulta a Citoid, Citoid, recupera la página web y me devuelve Citoid entonces una cita formateada. Eso es lo que yo les mostré en la, diapositiva, en la primera o segunda diapositiva. web 2 sit se va a parar, se para en este lugar, ¿sí? Entonces, si yo quiero resolver una, agregar una cita en Wikipedia, en vez de pedirle a Citoid, le vamos a pedir a web 2 sit Y web 2 sit va a hacer lo suyo para generarnos una referencia y ahora vamos a ver cómo es que configuramos Web2Seed para que entienda las referencias que nosotros queremos incluir. En resumen, entonces, Web2Seed es una herramienta que nos va a permitir definir y mantener procedimientos y pruebas de traducción, es decir, procedimientos y pruebas de extracción de metadatos de las páginas web de forma colaborativa y relativamente sencilla o al menos más sencilla que escribir un traductor en Javascript, como les comentaba antes, o más sencilla que tener que ir a hablar con los webmasters para que cambien sus páginas web, o más sencilla que hacer esto manualmente cada vez que queremos ingresar una referencia. web 2 es una herramienta que estamos desarrollando en este momento con una beca de la Fundación Wikimedia. Eh, si bien hay una parte de desarrollo eh, que, está, eh, que, que, yo, que dirijo yo, no, el proyecto no solo tiene una parte de desarrollo, también tiene una parte de comunicación y de generación de comunidad que está a cargo de, de Evelyn, casualmente, y una parte de investigación que está a cargo de Jimena del Río, Nidia Hernández y Romina de León de un laboratorio del CONICEL. Entonces, lo que vamos a ver hoy, que de hecho nos los va, eh, nos los va a mostrar Evelyn, de hecho, no se, no, no se están tirando en este momento. Yo se los voy a mostrar como, tipo, eh, aquellas publicidades de la década de los 50, digamos, eh, este lavarropas es tan fácil que cualquier mujer o niño lo puede manejar. Eh, este, entonces, la idea es que les vamos a mostrar eso con un corte. Este, <ríe> me, me van a matar, ¿no? Acá el feministómetro se me fue para abajo un poquito. <ríe> No, no, para nada, no. Evelyn lo va a mostrar porque, porque sabe ya perfectamente cómo funciona la herramienta. Y, y bueno, porque además va a, estar, va a estar dando otros talleres también relacionados con esto. Así que, bueno, esa es la razón. Y, entonces, básicamente, ¿cómo es que configuramos web 2 seed para que entienda las fuentes web que nos interesa que entienda? Esto, simplemente un resumen. Esta configuración la hacemos por dominio. Es decir, y para, para quienes no recordemos esto, si sí, esta es una, una URL a una página web, esta parte de acá refiere al dominio, sí que refiere a un sitio web. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un, no sé, página12.com.ar, página12.com.ar es el nombre del dominio, mientras que todo lo que venga después de la primera barra es lo que llamamos la ruta y especifica la dirección de una página web en particular dentro del sitio web. Sí, entonces... Página12.com.ar es un sitio web, es un dominio. Y dentro de ese sitio web tenemos varias páginas web, cada una correspondiendo a un artículo específico. Y eso está definido por lo que llamamos la ruta de la URL. Tenemos el dominio por un lado, la ruta por el otro, sitios web por un lado, páginas web por el otro. Dentro de cada dominio, entonces, vamos a definir una serie de pruebas de traducción. ¿sí? Estas pruebas de traducción las vamos a definir para una o más páginas web en particular. Y estas pruebas de traducción van a tener objetivos de traducción. Es decir, van a definir qué es lo que nosotros esperamos que sea la extracción para cada una de ellas. Es decir, para un artículo periodístico en particular, ¿cuál es el título que deberíamos obtener? ¿Cuál es el nombre de autor que deberíamos obtener? Etcétera. Y, por otra parte, vamos a configurar plantillas de traducción. Estas plantillas de traducción, incluyen los procedimientos de traducción. Es decir, ¿cómo es que tenemos que hacer para obtener estos metadatos? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir de forma automática para que obtengamos el título deseado, el nombre de autor deseado, etcétera? Y para eso vamos a definir una serie, como vamos a ver ahora con Evelyn, de pasos de selección por un lado y pasos de transformación por otro lado. Esto es un breve resumen como para ver qué es lo que vamos a ver a continuación. Pero ahora viene la parte de, de, de la demostración. Así que acá, bueno, Evelyn lo va a estar llevando adelante. Pero como hablamos previamente, pues, eh, bueno, voy a estar por ahí también yo metiendo algún comentario eh, donde, bueno, donde creamos eh, conveniente. Así que, bueno. eh, todo, me mudezco un segundo estamos. Eh, bueno, eh, ta, yo ahora me, me desconcentré con mis comentarios tontos, pero bueno, no importa. Eh, vamos a ver, en realidad, lo primero, primerísimo, digamos, es que eh, ustedes ahí en, en lo que les mostró Coti, eh, eh, van a ver que está la página de Meta Web2Sit y, eh, en realidad, a donde ustedes van a tener que ir para utilizar la herramienta de Web2Sit es a esa eh, dirección, que no sé si la llegan a ver bien en, um, en mi barra de direcciones, pero es básicamente web2sit, o sea, web2sit punto. acabo de compartir. Punto, eh, punto org. Buenísimo. Este, Mira, es que por bueno, Sí, sí, la, la repito de todas maneras por las dudas. Y este es como el dominio, digamos, donde está alojada la herramienta. Bien. Entonces, lo que yo voy a hacer es, bueno, obviamente en mi vida cotidiana como wikipedista me pasa muy seguido de citar una fuente y que cuando la cito utilizando automáticamente se me rompa. Y uno de los, de los casos es, por ejemplo, elpaís.com.uy, entonces acá yo seleccioné este, este artículo, pero así como seleccioné este artículo podría haber seleccionado cualquier otro del dominio elpaís.com.uy. Y lo que voy a hacer es, bueno, la voy a pegar ahí y le voy a apretar extraer. Y yo acá tengo dos opciones. Eh, puedo usar la configuración principal o puedo usar la configuración de prueba. La de prueba va a ir a parar a mi taller eh, y la principal va a ir a parar a eh, la página principal dentro de Meta. Eh, y eso implicaría que si ya existe un traductor para esta página, una prueba de traducción configurada para esta página, eh, yo voy a modificar eh, la página para todos los demás, digamos, ¿no? En este caso, como no hay muchas todavía, no importa, entonces vamos a ir directamente a la principal y ahí le voy a poner extraer. Y acá, tararatán. ¡Ajá! Mirá, Diego, me mentiste. No, mentira. Está, ah, no, está ahí, porque hice salida esperada. Este, todavía sigue no aplicable, porque todavía no hice la salida esperada. Este, eh, y bueno, acá lo que están viendo en este resumen de traducción para el dominio elpaís.com.ui es eh, los resultados de traducción, ven si dice subgrupo de traducción por patrón de URL, es decir, por la última parte, que toman en la URL, ven que está barra información, barra política, barra el título de la nota, bla, bla, bla. Me dice, resultado de traducción usando la plantilla por defecto. Y la plantilla por defecto, en este caso, es la de SiteToy. Eh, y acá me dice, bueno, salida de traducción, web page, me, el título me lo devuelve bien, no me devuelve el nombre de los autores, eh, el país me lo devuelve bien, pongámosle, en realidad yo preferiría que estuviera como... Eh, ah, perdón, no, esto está mal, porque me lo está poniendo como apellido o nombre completo, así que esto es información que yo en realidad no quiero. Y después publicado en diario El País Uruguay. Bueno, eso está un poco mejor, este, aunque quizás por ahí si uno tiene, dependiendo cuál sea su nivel de obsesivo compulsivo, este, ahí podría querer que en realidad en vez de figurar todo en mayúsculas, figure en minúsculas eh, o figure de otra manera, bueno, ahí eso se podría corregir. Y el idioma, vemos que me está dando Spanish, eh, o sea, español, con lo cual está bien, digamos, ¿no? Y acá yo lo que podría hacer, dale, adelante, yo Sí, debe ¿podrías por ahí mostrar en tu taller de Wikipedia cómo es que te figuraría esta información cuando, in cuando intentas insertar la cita? Sí, dale. Eh, vamos a mi taller. Entonces, en mi taller, acá, en cualquier parte, voy a poner... Y van a ver que si yo pego esto automático, tumba. bueno, ahí ven que me está devolviendo, o sea, la misma información que ustedes están viendo acá: sitio web, el país, en Spanish, consultado el 14 de junio de 2022. Bueno, acá me está apareciendo, es esto mismo que me está apareciendo acá. Esa era la idea, ¿no, Diego? De mostrar eso. Sí, gracias. Bien. Eh, entonces, yo acá eh, tengo dos caminos. Le voy a preguntar a Diego ahora en este preciso instante qué prefiere él que hagamos. Porque yo puedo configurar ahora la prueba de traducción o puedo mostrarle ya directamente cómo corregiría esto. Y ahí, Diego. Sí, lo ideal, eh, el flujo de trabajo que nosotros proponemos desde Web2City, ideal, es siempre configurar primero una prueba de traducción. Es decir, si yo encuentro una URL que no está funcionando correctamente, lo primero que hago es configurar una prueba de traducción, porque de esa manera estoy manifestando qué es lo que yo estoy esperando para esa URL. Y después yo u otra persona, porque recordemos que esto es colaborativo, van a definir una plantilla de traducción que nos permita satisfacer la prueba que definimos. Pero es importante siempre, siempre definir una prueba, porque estas pruebas más adelante se pueden romper. Entonces, la única forma que tenemos como comunidad usuaria de Web2C de detectar que una prueba se rompió es haberlo, haber configurado la prueba previamente. Entonces, sí, siempre como primer paso configuramos una prueba de traducción. Bueno, entonces, para configurar la prueba de traducción, voy a ir acá donde dice salida esperada y voy a apretar en editar. Y ahí me va a abrir una interfaz amigable para eh, poder hacer esto, que en realidad en la base usa JSON, pero como yo... Eh, no sé usar JSON o tengo miedo a mandarme algún error. Bueno, directamente Diego configuró esto que permite hacer todo manual. Entonces, lo primero que yo voy a hacer a un, a es un comentario de... ahí. Sí, per sí, perdón. Este es un editor visual que tenemos eh, implementado por ahora. La idea es más adelante, antes de que termine el proyecto de cada tres meses, es tener un editor visual aún más amigable. Pero esta es una primera aproximación y de hecho una de las problemáticas que tiene es que está disponible solamente en inglés. Si ¿sí? esto no quiere decir que no podamos usarlo para sitios web escritos en cualquier idioma, pero la interfaz está disponible solo en inglés. Claro, pero bueno, esto igual es un paso significativo en relación con escribir todo en JSON, <ríe> como se imaginarán. Y bueno, eh, en realidad yo creo que para alguien que está acostumbrado a hacer ediciones en Wikipedia, esta interfaz es bastante amigable. Y, bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es, nos pide acá el path o la ruta, y este es el, el, el, la ruta de la página web que vamos a estar usando como eh, para la prueba, ¿no? Entonces, yo ahí voy a tomar, no voy a tomar toda la URL, voy a tomar solamente lo que aparece después de la barra inmediatamente anterior al eh, dominio de nivel país, ¿no? Entonces, barra, información, y ahí en ese caso... No necesito tomar el, el dash, porque ya me, el slash, perdón, porque ya me lo está tomando la barra invertida, porque ya me la está to, poniendo directamente dentro de web 2 seed Entonces, le voy a decir, bueno, esta va a ser la ruta. Y entonces ahí yo voy a, a empezar a agregar eh, campos de prueba. Entonces, el primero que voy a eh, tomar va a ser el del título. Y le voy a decir, bueno, que el título quiero que me devuelva este título que aparece acá, output value. Voy a agregar el segundo eh, campo, en este caso, eh, Outro last full names, o sea, el, el, el, el primer y segundo nombre, que en este caso va a ser Valeria Gil, que es el nombre de la persona. Eh, después yo puedo poner, ah, el item type field, eh, y en este caso, si le pongo el item type field, es el de el tipo de ítem y en este caso, como decíamos, yo quiero que me devuelva un newspaper, newspaper article, o sea, artículo de periódico. Voy a poner la fecha del de el artículo y acá, bueno, lo interesante de esto es que eh, nos permite poner cualquiera de los formatos a los que estamos acostumbrados. Puede ser el formato, eh, en este caso, eh, vamos a poner eh, 2022, eh, 6 del eh, 2. O sea, el 2 de junio, ¿no? Era, no, lunes 6 de junio. O sea, era 6 del 6. <ríe> bueno, eh, entonces, eh, ponemos ahí la fecha. Y después vamos a poner eh, publish by. Y ahí vamos a poner el país. A ver si lo hice Perdón, bien, eh, era published eh, by. Eh, no, <ríe> published. Eh, published Está escrito arriba igual, published in, es el título de la obra que contiene eh, la fuente que estamos citando. En este caso, el nombre del diario. Si quisiéramos usar el, el campo published by, que es mucho menos utilizado en Wikipedia en general, nos referimos con eso a la editorial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé en no sé, el caso del diario El País, sabes cuál es la editorial del país? No, no sé. Bueno, digamos, eh, eh, ahí sería la editorial, pero probablemente eso después Wikipedia lo terminaría descartando. Es posible, por ejemplo, esto sirve, por ejemplo, para libro. Si yo quiero hablar de un libro, eh, el campo Published In no tiene sentido. En ese caso, lo que nos interesa es el campo Published By. Bien. Entonces, yo ahí eh, puse Published In. E ese era el correcto, ¿no? <ríe> Perdón. Eh, sí. Porque... sí. Sí, sí. Y en idioma, y en idioma y en recordando idioma... más que... Que, que, claro, tengo que poner Spanish Citoid, así que, que estamos bien con, con Spanish, ¿no? Claro, sí. Lo que pasa es que ahí me quedó la duda si está, porque fíjate que devolviéndolo me dice en Spanish. Eso es no, polémico, que me lo eso, eso, nos, eso depende, eh, ¿cómo lo muestra ahí? Depende de Wikipedia, no tenemos nosotros control sobre eso. Hay que ver qué mm. es lo que nos está mostrando eh, la página de resultados de web 2 seed Yo te recomiendo que ahí pongamos Spanish en este caso. Eh, es. Tanto sí, sí. es Spanish. SPA no. eh, escrito A language X, XX. Sí, sí, pero tenés razón. Eso hay que, eso hay que, hay que actualizarlo <risas> en el manual de, de usuario. Eh, mm -hmm. Pero poné Spanish porque es lo que nos está devolviendo a Site. Ah, está, Perfecto. ok. Bueno. Bueno, entonces eh, una vez que ya está. Eh, todos estos campos configurados. Como ven, bastante simple este paso. Eh, yo ya tengo todos mis campos configurados y ya no puedo seguir agregando campos porque tampoco hay más campos que me interese de la cita. Entonces, ahí lo que va a hacer es guardarlos en esta ruta, web 2 sit eh, barra invertida data, barra ui, barra com, barra el país, barra eh, www barra test.json, y entonces ahí reviso los cambios y salvo. Y ahí me lleva directamente a esta otra página donde yo podría ya ver si me interesa el JSON y ahí voy a publicar los cambios. Y lo bueno es que, bueno, si llega a haber algún error, obviamente yo después puedo volver a este... A este, a este archivo, digamos, ¿no? A, a directamente en la configuración principal de web 2 sit Bueno, entonces ahí ya quedó configurada mi prueba de edición y entonces yo ya no tengo que hacer nada más acá, salvo volver eh, a eh, web 2 seed este, Entonces ahí voy a volver a la página principal de web 2 sit y ahí voy a volver a tomar, sí, dale. No, no, que lo tenías en la primera pestaña. Eh, ah, sí, bueno, perdón. Este, Lo que sí eh, puedes hacer ahí es refrescar eh, esa página, claro, actualizarla. Re, la voy a refrescar. Para, ver cómo se, para ver cómo se muestran ahora los result la, las salidas esperadas. Ahí está. Ahí se muestran las salidas esperadas. Este, y como ven, en este caso, yo puse que esto eh, era no aplicable porque no eh, puse como todo dividido el primer nombre del autor, el segundo nombre del autor, etcétera, etcétera. Eh, entonces, bueno, ahora se Pero supone perdón, que... Ahí, concepto, sí, ahora sí, sí. Te, te, me interrumpo un segundito. Lo que sí está, es, es útil de esta pantalla es que nos, nos muestra uno al lado del otro qué es lo que obtenemos para este sitio y qué es lo que esperamos obtener y un puntaje res, resultante de esa comparación. Entonces, para esta URL en particular, utilizando tanto Web2Sit como Cito y por ejemplo, para el primer campo, que es el tipo de elemento, estamos obteniendo WebPage. Tenemos que obtener Newspaper Article, entonces tenemos un puntaje del 0%. Eso es lo que aparece en la primera fila. En la segunda fila nos dice que el título que obtenemos coincide perfectamente con el título que esperamos. Entonces hay un puntaje de 100%. En la eh, cuarta fila, el apellido de los autores, obtenemos el país y esperamos, eh, perdón, apellido o nombre completo, es lo mismo y Tenemos Valeria Gil, tiene una coincidencia del 27%, porque en ese caso está comparando, digamos, en, carácter por carácter, ¿sí? Entonces, habiendo establecido las pruebas de traducción, podemos ir a hacer lo que va a demostrar Evelyn ahora, que es con cambiar la traducción para obtener lo que queríamos. Bueno, y esta es la parte entretenida. Y yo sé que todo esto, como que alguien que está mirando del otro lado va a estar pensando, Oh, pero cuánto trabajo <ríe> para eh, resolver este tema! Pero piensen ustedes simplemente, sobre todo pensando como en el tema de los artículos de periódicos, que es una cosa que se cita mucho dentro de Wikipedia, ¿cuánto tiempo valioso de su vida pierden eh, o bien arreglándolas o bien ignorándolas completamente? No, Que en realidad no es lo que deberíamos hacer, lo que deberíamos tratar de hacer es que efectivamente la cita esté lo mejor posible. Entonces, si bien puede parecer que eh, la curva de aprendizaje es alta, que en realidad es bastante simple, como vieron, es simplemente agregar campos en un formulario. Resuelve, nos quita después mucho tiempo, o sea, nos devuelve mucho tiempo a la hora de estar editando eh, sitios, sobre todo artículos periodísticos que citamos con mucha eh, frecuencia. Bueno, entonces, no sé si ustedes vieron sí, ahí, ahí pero en, Perdón, sí. Antes, en, antes sí. de seguir, te hago una sugerencia, a ver qué te parece. Digo también como para teniendo en cuenta el tiempo en cuenta el tiempo que nos queda. ¿Te parece si, si mostrás cómo definir, eh, de, definir la plantilla de traducción, no para todos los campos, sino para tres nomás? El tipo de elemento, podemos poner eh, el lugar eh, published in, y eh, o, o, bueno, esos dos, digamos, ninguno que implique expat, porque así también puedes mostrar cómo instalar el user script. Eh, que, ah, que me parece que está sí, bueno bonito. mostrarlo. Y después, si nos queda tiempo, vamos con los eh, campos que son un poco más complicados. Vale, perfecto. Bueno, entonces, eh, ahí en salida de traducción nosotros vamos a ir a editar eh, y eh, nos va a abrir el editor este de JSON. Entonces, ahí nosotros lo que vamos a hacer es añadir un translation template y acá vamos a hacer un poco algo similar a lo que ya hicimos con el, en el paso de definir la prueba, ¿no? Ahí vamos a tomar la última parte, vamos a pegarla. Eh, acá, eh, sí, recuerden pegarle la barra invertida, sí, eh, siempre la van a tener, pero bueno, si hacen, como hice yo recién, que sin querer las borré, bueno, tienen que asegurarse que esté la barra invertida. Y bueno, si quieren le pueden agregar una etiqueta, pero en general no es necesario. Y entonces ahí yo voy a agregar el campo y acá el primer valor que voy a agregar es el eh, tipo de ítem, ¿no? Y ahí tengo dos procedimientos de traducción, voy a agregar uno. Y acá, digamos, los eh, pasos de los procedimientos de traducción son dos selección o transformación. El de transformación es obviamente para transformar información que yo puedo tomar de algún caso, de algún, eh, de algún punto eh, de información. Y el de selección es simplemente para decirle, bueno, a ver, en, en, en este caso, eh, que me elija de dónde va a tomar el, el, el dato para construir la plantilla. Espero que más o menos haya entendido. Pero bueno, nosotros ahora vamos a estar solamente en el paso de selección. Acá podemos agregar cuantos pasos sean necesarios. En general, siempre vamos a eh, tener eh, un solo paso para algunas cosas eh, y para algunos otros vamos a tener más de un paso. En este caso, yo le voy a decir que la selección sea fija porque yo ya sé que todo lo que me devuelve en el país va a ser un artículo de periódico. Entonces, yo ahí la voy a buscar. Y estos son, además, los campos que ya vienen por defecto en sotero, digamos, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda sobre esto, ustedes pueden ir a esta página eh, de eh, eh, tipos de selección y configuración. Bueno, entonces, eso ahí ya queda configurado ese eh, este para el campo del tipo de ítem. Ahora, yo después voy a ir a título, que es lo, el otro campo que me había dicho Diego. Entonces, ahí vamos a poner título que obviamente es obligatorio, voy a agregar un, un procedimiento de traducción y en este caso, como lo que me devuelve Cytoid está bien, yo no le voy a agregar nada más. Yo simplemente lo voy a dejar con la selección de Cytoid y eso es todo lo que voy a dejar. Pero lo tengo que poner sí o sí, digamos, ¿no? Porque si yo no pongo eso, eh, me va a fallar mi plantilla. Y por último era el publish in, ¿verdad, Diego? Sí, perfecto. Eh, publish in, ahí vamos a agregar otro procedimiento de traducción y acá yo le voy a decir, bueno, vamos a hacer una selección fija que siempre me devuelva el mismo valor predeterminado y yo ahí le voy a pedir que me ponga el país directamente porque eh, no va a cambiar, digamos, con el tiempo ese valor predeterminado. Entonces, eh, acá más o menos en ya este, estaría. En ese caso sí. nomás, Evelyn, un solo comentario. El campo published in eh, por defecto, incluye tres pasos de selección, porque esa información a veces eh, suele estar repartida en tres campos que devuelve Siteoid. Como en este caso vos estás usando una selección fija, entonces puedes eliminar los otros dos pasos de selección que estaban incluidos por defecto. Ahí me lo voy a remover, me lo voy a remover y ahí queda entonces el campo número uno. Y bueno, después si uno quisiera agregar eh, eh, alguna de estas cosas, como por ejemplo los autores, Ahí tendría que ir a XPath y hacer algo más complejo, pero no lo vamos a mostrar. O si llegamos, lo mostramos. Si no llegamos, no lo mostramos. Entonces, bueno, ahí ya más o menos quedó un poco más arreglado mi plantilla. Eh, y lo importante de esto también, para que lo tengan en cuenta, es que incluso si yo no agregué eh, al autor o la autora de la nota, como ahora, site, eh, como ahora el, el script de Web2Seed me va a devolver, el tipo de ítem eh, newspaper article, o sea, que es un artículo de periódico, va a ser mucho más fácil agregar la información que a hoy por hoy SiteOid no me está devolviendo correctamente. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, le voy a poner de vuelta review changes and save. Entonces, voy a guardar los cambios. Y, bueno, ahí no tengo nada que revisar porque estoy creando uno nuevo. Y ahora lo que... Eh, Quería que les mostrar, que Diego me pidió que les mostrara, es como. Para, para, un que. Un toque, toque. Sí. Bueno, volvete ahí a, a, a la página de resultados y mostrar cómo es que cambió ahora el resultado, ¿no? Antes de Luis Script. A la primera primer pestaña, digo, de, de tu navegador donde tenés abierto. Ah, la web. Per, perdón. Ahí eh, entonces, ahí eh, le doy que me actualice. Bueno, ahí ven que cambió. Y, entonces, no ahora cambió. cambia. Por un lado, cambia que decía arriba que lo había traducido usando la plantilla por defecto. Ahora dice que está siendo traducido usando otra plantilla, que es la plantilla que acabas de configurar. Y, sí, bueno, si querés mostrar, entonces, cómo cambia eh, la, el resto de la información. No, claro, cambian los puntajes también, ¿no? Que eh, eso es lo que nos interesa de tener estas pruebas de traducción configuradas. Y bueno, acá dice 0% y 0%, porque obviamente yo en este template no configuré absolutamente nada. Eh, bueno, pero lo que está pero, bueno también, sí. perdón que meta comentario, digo, no corregimos el autor, pero al no declararlo en la plantilla, no nos lo está devolviendo, y por lo menos no nos devuelve el resultado equivocado que nos devolvía antes, ¿no? Porque antes nos decía que el autor era del país, entonces ahora directamente no devuelve nada, pero eso es mejor que, que devolviera el país. Y lo que sí nos faltó, pero bueno, eh, estas cosas que nos faltan, justamente como web 2 cite es una herramienta colaborativa, por ahí ahora no llegamos a hacerlo, pero después puede venir otra persona y completar los campos que no llegamos a completar. ¿Sí? Tanto sea el nombre de autor y la fecha de publicación o el idioma. Que, por ejemplo, en este caso nos olvidamos de agregar ese campo que nos tocaba solamente decir que queríamos la respuesta de site para ese campo, ¿no? Pero bueno, sí, mejor si podés ahora mostrar cómo hacer para utilizar esto desde Wikipedia. Sí, no, y además, bueno, vieron que eh, la parte teórica parecía un montón, pero que después en la práctica es bastante simple lo que uno tiene que hacer para arreglar este problema. Eh, bueno, entonces, si yo quisiera, eh, voy a decir algo más, que es que si yo quisiera, yo podría después volver a esta plantilla y añadir los campos que me interesa seguir añadiendo, ¿no? O sea, yo podría volver acá a editar y ahí me va a volver a abrir lo mismo, y yo ahí podría seguir editando esta plantilla. Es decir, que de alguna manera, una vez que los guardo, eh, funciona de la misma manera que funciona todo en Wikipedia, ¿no? O sea, lo guardo, se publica y yo después puedo volver a eh, tomar esa información y seguir mejorándola. Eh, bueno, entonces, lo que va a pasar ahora, yo voy a salir un segundito de, de, de mi taller, pero ¿qué va a pasar ahora? Yo ahora sí... Si, eh, eh, pongo acá para que me cite de vuelta esa información y le pongo generar, van a ver que va a seguir tomando la información de SiteOid, o sea, que en la práctica parecería como que no modificó nada. Para que me devuelva esos resultados, yo tengo dos opciones. La primera opción es eh, poner acá web webtocit.toolforge.org barra, eh, lo hice bien, ¿no, Diego? Solamente para chequear. Perfecto, perfecto, sí. Eh, eh, voy a poner entonces web2seed.toolforge.org barra y la URL... Ahora, la, la única cosa... Sí. No tenés que eliminar el HTTPS del principio del país. Ah, ah perfecto. Entonces, ahí vamos. Eso, ahí va. Eh, entonces, eh, agregamos, eh, o sea, hacemos como un apéndice del web2seed y dejamos el HTTPS de la otra, entonces ahí le ponemos generar y ahí me va a devolver se supone, todo puede pasar acá necesitamos la música al momento de tensión ya la vamos a tener ya la vamos a tener no, no, pero tada miren, ahí está, salió bien la, la cita, me puso que es una noticia no me devolvió el, el nombre de la autora pero bueno, eh, ni me devolvió el idioma pero bueno, ya me devolvió bien el tipo de ítem, entonces yo acá si quiero, puedo seguir después editando y agregar el apellido, el nombre, la fecha, eh, el resto de la información, digamos, ¿no? Que no agregué en mi plantilla. Si ya la agrego en mi plantilla, no hay ningún problema. Bueno, esa es una forma de hacerla, entonces. Ahí escribo eh, eh, https, dos punto, barra, barra web seedtoolforgeorg barra, https y toda la URL que corresponda. Y ahí me va a devolver la información que yo eh, cargué en la plantilla en ese editor. Pero hay otra forma de hacerlo que es mediante un user script que entonces facilita levantar esa información. ¿Y cómo hago yo para instalar un user script? Bueno, si ustedes vienen siguiendo wiki herramientas, <ríe> que esperemos que sí, este, eh, si ustedes vienen siguiendo Wiki Herramientas, ustedes ya eh, deben acordarse que con Malena vimos cómo eh, agregar eh, user scripts, eh, cómo instalarse user scripts en Commons. Eh, pero si no se acuerdan, la forma de hacerlo es entrar a su página de usuario, es decir, se aseguran que en la barra de direcciones esté su página de usuario y ahí escriben common.js. Y ahí, que fue tan, eh, tan profesional, Eve. ¿eh? Sí, ¿viste? Esa, esa me la sacó <risa> Sebastián Terburg en una conferencia. <risa> eh, cualquier era cosa, common, ¿no? Cualquier cosa, común, sí. Cualquier cosa, eh, eh, recién me mandé por chat, no sé si eso se comparte. Sí, la acabo de compartir. Yo ah, no buenísimo. No. Las instrucciones de cómo instalar este user script de Web2Sit, pero está ahí en el chat, igual es lo que está mostrando Evelyn en este momento. Claro. Eh, ah, perdón. Eh, entonces, eh, ustedes van a ir a este common.js y acá ustedes, bueno, en la, en, la, en la guía de usuario, que perdón que no, no está todavía en, eh, en español, van a ir a, eh, eh, hasta el final de la página, ¿sí? Donde dice Integrating Web to sitting en Wikipedia. Entonces ahí pueden, ven que dice pueden instalarse el, el script de usuario de Web2Seed y van a copiar este código, ¿no? Ahí tienen el paso a paso de lo que les estoy mostrando yo. Y ahí vuelven a su common.js, ponen crear código y acá pegan el código, publican la página y ta les queda ahí el common.js. Entonces. Ahora, se supone que si yo salgo de esta página y la recargo, voy a poner cargar de nuevo. Por las dudas, Ay, Evelyn, cargarla de nuevo sí. con control F5. Fíjate, sí, sí, va por ahí sí, anduvo. Sí, sí, okay. sí, sí, es lo que dice. Y acá yo voy a poner citar. Y ven que ahora me aparece acá este, esta cosita que dice web to sit. Bien. Magia, es mágico. Y yo si quiero que no me devuelva los resultados desde web 2 sit no me, le, la descliqueo. Pero ahora, si yo pego la URL y pongo generar, van a ver que me va a devolver... ¡Tadá! Entonces, claro, acá ya no hace falta, falta ponerle el anterior. Exactamente, no hace falta ponerle el, eh, antes el web 2 sit HTTPS. Eh, Exactamente, entonces ya directamente con este script... Me da, además, las dos opciones, ¿no? Me da la opción de lo que me devuelve Siteoil acá, que ven abajo, sitio web, y acá me devuelve la, la, la, lo que hice yo mediante la plantilla. Eh, y ahí ya voy a insertar eso. Y, bueno, nos quedan 10 minutos para que eh, Diego les muestre, si tienen interés, cómo pueden agregar la información que les falta, ¿no? Que es la información del de autor y la información de eh, la fecha. Así que yo ahora voy a dejar de compartir mi pantalla y se lo paso a Diego para que eh, les muestre esta parte. Te agrego la pantalla, Diego. Estás muteado. ¿Estás muteado? Ahí va, verdad. Perdón, no recuerdo eh, si, si tenemos un espacio de preguntas o no. Por ahora no, venimos muy bien. Okay. Por ahora venimos bien, por ahora igual, viste que esto es un proceso, o sea, todas estas herramientas hay que necesitan un proceso de después ir, uh -huh. instalarlas, probarlas y ahí van a salir las preguntas, así que si en ese momento pues, también postre. salen las preguntas, eh, dejamos tu contacto en la página de Wiki Herramientas de para que te vayan a reclamar. Claro, entonces, entonces yo voy a, eh, si, si podés eh, compartir mi pantalla. Eh, vamos un segundito, entonces, a esta es la, la página que Evelyn estaba utilizando. Supongamos, entonces, yo soy, en, yo soy ahora, bueno, efectivamente, soy otro usuario y quiero mejorar la plantilla que hizo Evelyn porque Evelyn sabía hasta dónde hizo. Entonces, yo quiero mejorar la plantilla todavía más para poder satisfacer todas las pruebas de traducción, ¿sí? Entonces, voy a la página de inicio de Web2Seed, como hizo Evelyn. Copio la URL eh, con la que estamos trabajando. Y voy a tener, obviamente, los mismos resultados de traducción que había obtenido Eve Y yo quiero, entonces, trabajar sobre esta misma plantilla. En primer lugar, uno de los campos que nos faltaba era el campo del de, eh, idioma. ¿sí? Entonces, acá voy a agregar eh, el nuevo campo, idioma. En este caso, como eh, la respuesta de Cytoid era apropiada, voy a dejar a Cytoid como paso de selección. Vamos ahora con un nuevo campo. Y en este caso vamos a elegir el campo... Eh, apellidos o nombres completos de los autores, ¿sí? Y vamos a ver entonces el tipo de selecciones que tenemos disponibles. Una de ellas es la selección Cytoid, ¿sí? Que nos toma la respuesta de Cytoid para algún campo. Pero como ya vimos, Cytoid no está devolviendo el nombre del autor correctamente. Otro que usó Evelyn para, por ejemplo, el campo tipo de elemento o para el campo publicado en, era la selección fija. ¿sí? Esto siempre nos va a devolver la misma respuesta no importa en qué página esté dentro de este dominio. Pero para el autor esto probablemente no sea una buena elección porque eso implicaría que para todas las páginas web del país nos va a devolver siempre el mismo autor, ¿sí? Esto por ahí podría ser útil para algún blog donde está siempre escrito por la misma persona. En este caso vamos a usar lo que se llama la selección tipo XPath, que nos va a permitir eh, seleccionar un nodo en particular de la página web. Esto... El tema expat es un tema bastante complicado. Si no vamos a eh, cubrir esto en el poco tiempo que nos queda ahora, eh, sepan que él siempre. si uno si sabe algo sobre expat o conoce a alguien a quien le pueda consultar, buenísimo. Si no, está, si no te queda muy claro, entonces, bueno, puedes dejar este campo sin completar y alguien va a venir y lo va a completar por vos. En el futuro vamos a tener otros eh, campos de selección que por ahí son más familiares. Digo, si uno es desarrollador web, no todos somos desarrolladores web, pero si uno tiene la suerte de ser un desarrollador web o de conocer a alguien que sea desarrollador web, por ahí XPath no suena tanto, pero sí les suenan los selectores CSS. Entonces, nosotros ten pensamos tener un selector CSS en el futuro que por ahí es más fácil para algunas personas. Y además, cuando tengamos el editor visual completo, Esperamos que la selección por expat por ahí se hace un poquito más sencilla. Pero bueno, puntualmente y de vuelta, no pretendo que quede claro con este ejemplo, pero yo vengo acá a la página web con la que estamos trabajando y puedo abrir con el botón F12 de mi teclado lo que se conoce como el inspector del navegador. Que nos permite ver el código fuente que genera esta página web. Si sí, voy a hacer un poco sí, de zoom. Y para que ahí, mejor. Si, si con F12 no le funciona, como a mí, que a mí yo tengo ese problema que con F12 no, no me funciona, si hacen clic derecho y ponen inspeccionar, eh, les tiene que salir el mismo, eh, como ese, ese mismo cuadro que le está abriendo ahora a Diego. Y yo tengo una consulta. Es lo mismo que vendrían a ser las herramientas para desarrollador, que uno puede ir en su Google Chrome a, la, a los tres lo puntitos mismo. de arriba del navegador, o sea, para los que, de ninguna de esas dos formas, los tres puntitos de arriba de todo el navegador, donde tiene la configuración, el historial y demás, van a más herramientas y dentro de más herramientas tienen una opción que dice eh, herramientas del desarrollador y les va a abrir ese, esa ventanita también. Fantástico, Coti, gracias. Entonces acá con este botoncito que está acá yo voy a poder seleccionar el nodo en la página web que tiene la información que a mí me interesa, que en este caso está acá. Acá es donde dice Valeria Gil, ¿sí? Entonces, si yo vengo a esta parte que me muestra qué parte del código fuente dice Valeria Gil, yo puedo hacer clic con el botón derecho e ir a donde dice copiar y copiar la ruta XPath a este nodo, ¿sí? A ver, yo voy a hacerlo sobre este nodo en particular. Eh, esta ruta que nos devuelve el navegador, por lo general, no es muy robusta. No es la mejor ruta que podamos obtener. Hay algunas extensiones que nos permiten obtener rutas mejores. Por ejemplo, yo estoy usando una que se llama Selectors Hub. ¿Sí? Si sí, la puedes compartir en el chat, te sería Selectors Hub, que nos permite copiar una ruta que, por lo general, es un poco más robusta. Sí, de hecho, por ejemplo, yo voy a tomar la ruta que me devuelve Selectors Hub, que es esta que está acá. Sí, hago clic acá y la copio. Pero de vuelta, puedo usar la que me devuelve el navegador sin problemas solo que no es tan robusta o usar la de alguna extensión. De todas las que probé yo, Selectors, Selectors Hub es la que más me gustó. Y copio esa ruta, expat, como configuración del paso de selección XPath. No voy a seguir con el campo de fecha porque nos vamos a quedar sin tiempo. Voy a grabar entonces los cambios. Habiendo agregado estos dos nuevos pasos de selección para estos dos nuevos campos, publico los cambios. Y entonces, ahora si voy nuevamente a la página de Web2Sit y la actualizo, idealmente. A ver. Música de. Sí, de suspense. Perfecto. Obtuvimos para el idioma, el idioma esperado. Y para el apellido obtenemos Valeria Gil. Lo tenemos todo en mayúscula. Tenemos que utilizar por ahí algún paso de transformación para transformar esto a minúscula, que era el resultado que nosotros queríamos. Todavía no hay un paso de transformación para transformar minúsculas en, mayúsculas en minúsculas, pero lo va a haber en el futuro. Pero en principio, este resultado sin duda es mejor que el que teníamos antes. Y si vamos a Wikipedia y hacemos clic en Citar, siempre y cuando tengamos instalada la, la extensión de, perdón, el user script de web 2 sit si la pego, entonces, en este caso, vamos a obtener eh, la segunda cita, que es la cita de web 2 sit que en este caso es la primera por un error que voy a tener que, que revisar. Va a incluir ahora el nombre del autor, que era lo que nos faltaba, y la especificación del idioma de la fuente, ¿sí? Entonces, eh, aprovechando que nos queda todavía cinco minutos, eh, unas palabras finales, voy a saltear toda esta parte que era, perdón, la parte de expat, la voy a saltear. La, la, las palabras finales también es decir que esto ahora va a funcionar para cualquier artículo del país, ¿no? Eso es en realidad, me parece fundamental también aclararlo. O sea, que no, no es que funciona solamente para esto, es que cualquier artículo que tome Diego para el país, ya está, va a funcionar. Eh, y, eh, obviamente, eso implicaría que, eh, en realidad, Cualquier persona que quiera digamos, como beneficiarse de lo que esté haciendo la comunidad dentro de Web2Seed, sí o sí se tiene que instalar el user script de Web2Seed, tal como lo mostramos nosotros. Entonces, para que se entienda, si yo quiero tomar los resultados de Web2Seed y beneficiarme de la comunidad, tengo que sí o sí instalarme el user script. Después de eso, si yo quiero, puedo ayudar en la construcción de las plantillas, pero no es condición necesaria. Eh, entonces, yo me instalo el user script, me beneficio. Eh, con, colaboro con la plantilla o no, no importa, digamos, ¿no? O sea, igual me voy a beneficiar de lo que hagan otras personas con, con esto. Sí, sí. algo hay a sumar. Eso, es un poco que es como todas las comunidades de software libre y como lo hacemos en Wikipedia, consumar información a la wiki para que otros puedan leerlos, es, una, es esa misma lógica, ¿no? Poder eh, alimentar un poco a las herramientas entre toda la comunidad de personas que estamos detrás de estos proyectos. Total. Y de hecho, si, si quiero algo intermedio, digo, me instalé el User Script y no me animo a configurar una, una plantilla, puedo hacer algo intermedio y es, encuentro una página que no está funcionando ni con SiteOid ni con User Script, entonces cargo una prueba de traducción. Y con esa prueba de traducción, alguien va a poder configurar una plantilla. Y con respecto al comentario que hizo Evelyn sobre, yo configuré esto para el Web2C, para, eh, para el país, ahora cualquier página del país va a funcionar, sí. Si pero, o sea, podría no ser así. Y en esos casos, esos son usos más avanzados de Web2Seed, cuando no todas las páginas de un mismo dominio lucen exactamente igual. Y para esos casos podría llegar a mejorar la plantilla de traducción que configuré, pero en algunos casos podría hacer falta configurar más de una plantilla de traducción por dominio. E incluso también Web2Cit admite la posibilidad de crear subgrupos de traducción basados en patrones de la ruta. Pero bueno, obviamente eso no nos, no nos alcanza tiempo para hablar sobre esas funciones adicionales en este, en este taller. Entonces, algunas palabras finales. Eh, Evelyn les mostró la, eh, la guía de usuario, que la pueden encontrar en este momento en inglés acá, donde eh, creo que, no sé si les pasó el link Coti. Va a estar disponible en español en este enlace, solo que todavía no está traducida. Ahí pueden encontrar videos, por ahora solo en inglés, de cómo funciona Web2Seed, del ecosistema de Web2Seed y de cómo usarlo. Y enlaces, algunos relevantes a los que hablamos hoy. Por ejemplo, el enlace, del script de usuario, los campos de traducción eh, soportados por Web2Seed, nosotros vimos eh, algunos de ellos hoy. Los distintos pasos de selección y cómo configurarlos y los distintos, distintos pasos de transformación y cómo configurarlos. Eh, bueno, no tenemos tiempo para hablar sobre el subproyecto de investigación, pero al menos sepan que existe un proyecto de investigación que nos ayuda a entender el impacto de Web2Seed eh, tenemos una sección de noticias que está disponible acá. Eh, si van a la página de Web2Sit que compartimos al principio, van a ver una pestaña que es noticias. Nuevamente esto está solo en inglés y ahí vamos a compartir noticias relevantes del proyecto que todavía no ha concluido, como por ejemplo cuando esté listo el editor visual definitivo eh, o cuando agreguemos nuevos pasos de selección, que estamos trabajando ya en algunos de ellos, y nuevos pasos de transformación. Y si quieren, digamos, seguir conversando sobre ese te este tema, hacer comentarios, preguntas, sugerencias, va a haber próximos talleres que los vamos a publicar en la sección de noticias. Pueden sumar sus comentarios, preguntas, sugerencias, etcétera, a la página de discusión de la página web2seed que los compartimos al principio. Y si son por ahí un poco más, eh, están un poco más amigados con las cuestiones técnicas, sabrán que los proyectos de Wikipedia tienen sus gestores de tareas, gestores de, de problemas, de inconvenientes en, que se llama Fabricator. Nosotros tenemos ahí un proyecto que es el proyecto Web2Sit y otros varios subproyectos. Pero si encuentran algún problema o tienen algún comentario, pueden abrir una tarea y publicarla en Fabricator. Y si no, nos, abren, nos escriben a la página de discusión, o nos escriben directamente en las páginas de usuario mía o de Evelyn. Yo soy Diego de LH y Evelyn es Scan. Eh, y bueno, y creo que con eso, sí, ya, ya está. No, perfecto, increíble. Es la primera vez que terminamos on time, ¿no? En tiempo. Ah, bueno. Era como una máxima mía, sí, sí. Y Coti, Coti participó del primer taller, así que vamos a decir que ahora es tu momento para hacer la, la crítica. Un, eh, fue una curva eh, meteórica, ¿no? Entre este primer taller que hicimos y esto que mostramos hoy. Ya estás lista ya bueno. para salir... Con, Sí, sí, sí. A mí me, me gusta mucho estos, eh, como ya habré comentado en algunos otros encuentros de wiki herramientas, yo soy historiadora, así que el mundo técnico me da escalofríos. Y eh, lo encuentro muy desafiante, pero al mismo tiempo me gusta mucho esto de poder de encontrar esos nuevos caminos. No sé, esto de entrar a más herramientas, ir al desarrollador, poder empezar a leer esos códigos, que yo creo que estar, ser parte del universo wiki... Mal que mal nos enseña a leer esos otros lenguajes, ¿no? Yo antes de entrar a Wikipedia no tenía ni idea de lo que era un código y ponía el editor en, en código y me, me moría del miedo. Y hoy en día me permite como empezar a, a leer entre líneas y ver, identificar la información y demás. Así que eh, me encanta también este nuevo desafío de poder verlo de expat. No sabía ni qué era, eh, mismo... Lo de CSS, me suena mucho de verlo en muchos lados, pero no tenía ni idea tampoco qué era. Así que ya me estoy instalando el, eh, la extensión para CROP para también poder ponerlo en, en práctica. Y eso, también empezar a colaborar en, en sumar estos granitos de arena, que lo que hacen es que al día de mañana eh, para todos sea mucho más fácil la tarea de, de, de sumar estas referencias y eso siempre es bienvenido. Sí, Así, y insisto... Tengo que insistir, perdón, en eh, no subestimar la capacidad de las pruebas de traducción, ¿sí? A medida, eh, re, la, la integración de las pruebas de traducción en Web2Site es muy reciente, eh, de ayer, de hecho. Este, pero tenerlo, tenerlo integrado es muy útil porque, incluso si yo sé perfectamente cómo definir una plantilla de traducción, poder escribir, eh, ¿Qué es lo que yo estoy esperando para cada página web? Es fundamental para poder ayudar a otras personas que quieran escribir plantillas y también para todo el tiempo estar monitoreando que la calidad de las traducciones web to site están funcionando correctamente. Eso también es, es muy importante. No, buenísimo. Sí, además, eh, sí, es que eso es lo maravilloso que tiene Wikipedia, ¿no? Me quedé pensando porque además esta es una conversación que hemos tenido mucho con Diego respecto de, bueno, Diego además también, ¿no? Licenciado en química, ¿no? No es que. No es que... Bio, bioquímica, bioquímica. Por bioquímica, favor. perdón, bioquímica, bioquímica. Este, pero también una cosa que, que Diego, como siempre comenta, este, de, de lo que le enseñó todo este proyecto y meterse en Wikipedia, es como la cantidad de herramientas técnicas que hay ahí, las oportunidades de aprendizaje que, que, que puedes tener a partir de colaborar con estos proyectos en la comunidad. Eh, Así que eso también está bueno como para tenerlo en cuenta y siempre tener en cuenta que hay múltiples formas de ayudar, no hace falta tener conocimiento técnico, eh, eh, se puede ayudar con, con pequeñas cosas este, al desarrollo de, de algunas de estas herramientas. Eh, bueno, Diego, no sé, bueno, si querés alguna palabra final. No, solo agradecerles nuevamente la, la oportunidad de, de, bueno, de compartir este rato con ustedes y con la audiencia. Y, bueno, nada, muchas gracias. Y, bueno, ex, ex, un, un éxito este, este ciclo de WikiRamentals. La verdad que es muy bueno. No lo bueno, digo por mí, lo digo no por los ven... demás. <risa> bueno, va, va, vamos a ver, digamos, ¿no? O sea, nosotros tenemos que venderlo como un éxito sí o sí. No nos queda no. otra. Que... <risa> bueno, nos vemos. Bueno. Y recuerden chequear la página para próximas ediciones, que va a venir una sobre repositorios digitales dentro de dos semanas. Y después vamos a tener una sobre, seguramente, licencias libres. Y vamos a volver a tener una sesión con Miguel Allen sobre eh, cómo subir videos de YouTube, a, a Flickr, de Flickr, a Commons... Y eh, eso, machearlos con las licencias correspondientes y todas esas cosas. Así que no se pierdan eh, en la página, porque aparte, sobre todo, porque a veces colgamos con la difusión. Entonces, en la página siempre está todo cargado. Eh, y, bueno, mil gracias, Diego, de nuevo. Nos vemos. Gracias. Adiós. Chao, chao.